Bueno, buenísimas tardes a todos. Eh, vamos a arrancar el webinar de esta tarde. Gestión de prioridades. Eh, los objetivos fundamentales de hoy son estos que, que tenéis aquí. ¿vale? Revisar nuestra metodología de trabajo personal y las creencias que la sustentan. ¿no? Porque el tema de gestión del tiempo, el tema de gestión de prioridades, no solamente es de saber hacerlo y de tener una agenda y llevarla al día, también hay muchos aspectos psicológicos y lo veremos. Analizar nuestras prioridades y la de nuestro equipo, es decir, normalmente cuando hablamos de gestión de prioridades algo importante es saber si realmente nosotros y las personas de nuestro equipo sabemos cuál es la prioridad, si no complicado gestionarse o complicado orientarse a ella. Y tercero, eh, recordar algunos aspectos o hábitos desde la óptica del bienestar, es decir, en temas de gestión de prioridades o como se denominaba antes exclusivamente gestión del tiempo, se hacía mucho hincapié en la productividad, en ser capaces de hacer más cosas en el mínimo tiempo posible. ¿eh? Bueno, pues eso, cada vez más, es un enfoque que se ha ido dando la vuelta y si eso no lo hacemos compatible con que tenemos que estar con las personas a las cuales estamos compartiendo nuestra vida, tenemos que dedicarle un cierto tiempo a las cosas que nos gustan, tenemos que cuidarnos un poco tanto en los aspectos emocionales como los aspectos eh, no emocionales o físicos, ¿eh? pues eso al final se termina rompiendo por algún sitio. ¿eh? Bueno, pues fundamentalmente estas son las tres cosas de las que vamos a hablar hoy. Eh, cuando, cuando yo me acerco a la, al mundo, a alguna empresa, cuando estoy haciendo un proyecto de consultoría, de, de mejora de, de hábitos, de trabajo en equipo, de coordinación, de productividad, mmm, normalmente los aspectos en los cuales más me dice que las cosas no van bien en un equipo o en una empresa, son estos que tenéis aquí. Por una parte, a la izquierda de la pantalla veis eh, aspectos individuales. Desde la óptica individual, cuando las personas empiezan a sentir cierta disconformidad con su trabajo, imposibilidad de fijar prioridades, desconocimiento de qué se ha realizado y qué resta realizar, que ojo, algún día no es seguro que nos pasa eso. Terminamos un día, estamos seguros de que hemos hecho un mogollón de cosas, que hemos estado en infinidad de sitios, pero no sabemos muy bien que hemos avanzado y que no. El problema es que eso se mantenga en el tiempo. ¿eh? Es la diferencia entre el estrés y el eustrés. ¿Eh? Ya he dicho el primer vocablo, palabra de hoy, ¿no? Bueno, pues es decir, hay estrés bueno y estrés malo. Esto es como el colesterol. El problema es cuando el, el estrés malo nos agarra, agarrota y entonces se convierte en ansiedad, empezamos así como, eh, a, a, a, a, a somatizar cosas, empezamos a tener problemas de salud también o incluso a veces pues, nos tenemos que dar de baja porque estamos deprimidos o nuestro estado de ánimo no, no levanta. ¿no? Hay que tener cuidado con, el, con, con ese estrés malo. El aumento de la agresividad y la fatiga, pues eh, está así cuando te dicen estás insoportable, Bueno, pues a veces es una mala gestión de prioridades. La impuntualidad sistemática, ¿eh? sistemática cuando los temas se acumulan, los temas importantes, ¿eh? no las chorradas, cuando hay conflictos con compañeros sin clientes, cuando realmente la situación no, no, tampoco hacía que, tuvieran que, que, que, que sean conflictos que pudiéramos haber evitado, cuando nos dejamos llevar por las prioridades de otros sistemáticamente, no es que no se pueda hacer un favor a alguien, cuando hay un cierto deterioro de la vida personal o cuando con, continuamente estamos con interrupciones o trabajos e, inter, e intervalos, que a veces tienen culpa a los demás o a veces las tenemos nosotros. Y eso genera un mal rollo alrededor. Es decir, la parte, llamémosle eh, la parte individual, esto que veis aquí, a veces se transforma en aspectos en que generamos colectivamente problemas. pues Por ejemplo, contata, eh, contagiamos nerviosismo, provo provocamos conflictos de prioridades o no dejamos bien claro que es más importante que otras cosas. Pensad que vosotros tenéis gente a vuestro cargo, con lo cual esto así si cabe es mucho más importante. Cuando mantenemos relaciones superficiales, ¿no? no terminamos de acabar nada, de aterrizar cosas. Cuando falta información en los miembros del equipo para tomar decisiones apropiadas. Cuando nuestros colaboradores no están bien entrenados. Cuando hay de degradación evidente del ambiente de trabajo. Cuando no tenemos tiempo de escuchar. Esto tiene muchísimo que ver también con el tema de mantener relaciones superficiales. Y pueden ser con los clientes, pueden ser con los compañeros, los co y lo, los componentes del equipo no consiguen llevar adelante en tiempo las actividades planeadas. Cuando existe alguno de estos síntomas, pues la cosa, la cosa no va bien. ¿No? A ver, eh, ¿qué me parece muy importante? Bueno, import eh, fijaos, hoy si estamos hablando hoy de esto no es solamente para tratar de recordaros ciertas cosas a vosotros, es que como os decía... El, vosotros estáis transmitiendo también una competencia al equipo, una, compite, una competencia que se puede traducir en productividad y en serenidad y las dos cosas son muy importantes. Fundamentalmente hemos empezado aquí la presentación simplemente para que os deis cuenta que hay una estrecha vinculación entre lo que sentimos y lo que hacemos ¿eh? y que muchas veces los síntomas no vienen del lado solamente de que no estamos consiguiendo los objetivos, que también, sino a veces simplemente de las sensaciones que tenemos o que vemos en nuestro equipo. Bueno, pues para que esto no ocurra, fundamentalmente hoy vamos a hablar de eso, ¿eh? del, del sentido de prioridad, el sentido de prioridad como competencia personal. Y hay que darse cuenta que es algo que nosotros tenemos que desarrollar, pero que también tenemos que inculcar en los demás. Y el sentido de prioridad, ¿cómo lo podríamos definir? Pues de una manera muy próxima, por ejemplo, con lo de si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería, ¿no? Bueno, pues eso es algo que nos tenemos que inculcar nosotros, pero te, tenemos que saberlo nosotros, pero hay que inculcárselo a los demás. Saber siempre dónde está el norte, el norte son los objetivos, y hay objetivos a corto y a plazo, a corto y a, y a medio, y darse cuenta de cómo vamos y cómo voy. Y este es otro, os lo dije en la primera en la primera conferencia, insisto en ello. Las personas no tienen que mirarte, no tienen que miraros a vosotros para saber cómo van, tienen que saber ya ellos cómo van, y es un rasgo fundamental. De, un, de lo que diferencia una persona con madurez profesional o sin madurez profesional, que no tengan que recurrir a vosotros para saber los indicadores, que se preocupen ellos. Y luego también, que evidentemente la gestión de prioridades tiene que ver con los objetivos y con los retos. Hay que combinar objetivos a corto y objetivos a largo. Tenemos que saber qué necesitamos dominar y para eso hicimos el ejercicio de plan de acción para alcanzar el objetivo. ¿Qué puede estar pasando? O sea, ¿qué problemas tienen fundamentalmente las personas para no organizarse bien? Para no gestionar bien sus prioridades. Bueno, pues esos obstáculos fundamentalmente vienen de tres cosas. Tres cosas que nos tenemos que dar cuenta que son diferentes. ¿eh? Y les voy a llamar amenazas. Las amenazas para gestionarse bien. Las prioridades son estas que tenéis aquí. Hay tres clases. ¿Por qué os lo pongo así desagregado? Bueno, pues aparte porque forma parte del contenido, evidentemente, es porque os puede dar a vosotros una cierta idea para clasificar cuáles son los problemas con los que se están encontrando las personas de vuestro equipo. Cuando veis que una persona no se está gestionando bien el tiempo, no se está gestionando bien las prioridades, puede ser por una de estas cosas, pueden ser por dos o pueden ser por tres, y entonces lo tiene un poco más chungo. ¿eh? Bueno, voy a ir de la izquierda a la derecha. La izquierda son, son amenazas más fáciles de resolver, y las de la derecha son más difíciles, ¿eh? pero no nos pongamos dramática, dramáticos que con tiempo todo es posible superarlo. En la izquierda son lo que se denominan errores técnicos. Son las cosas que fundamentalmente dependen de nosotros y que normalmente a través de unas mínimas técnicas podemos solucionarlo. ¿Cuáles son esos errores técnicos de la gestión de prioridades? Pues son que eh, nos olvidamos de, de saber cuáles son las tareas importantes ¿eh? que tenemos que hacer que nos empeñamos en hacer las cosas en el momento eh, inadecuado, pues por ejemplo no seguimos una secuencia lógica, la franja horaria para hacer ciertas cosas no es la adecuada, no tenemos un cálculo real de la duración de lo que nos va a suponer algo, la persona no es la adecuada para hacer la tarea, ya sea por capacitación escasa, porque es algo que le cuesta mucho o porque no tiene disponibilidad en el momento que ha elegido, cuando la tarea es muy larga o muy compleja para una persona, pues el otro día, por ejemplo, eh, creo que era creo que era Guillermo de Marbella, puede ser que me equivoque, pero me comentaba la, la importancia de cambiar el chip cuando lo que se te presenta por delante es una instalación cuyo presupuesto puede ser de, mil de mile, miles de euros, no miles y miles de euros. Eh, es un tema que realmente es muy goloso, pero también tenemos que darnos cuenta que pueden ser tareas demasiado complejas que requiere hacerlo de una manera distinta a la que puede ser la interlocución que tenemos con un cliente de... de pues de un piso, en una ciudad o de una tienda pequeñita. Y algo importante también es la desorganización del espacio y las herramientas de trabajo. Y en las herramientas de trabajo, pues entra, por ejemplo, el aplicativo o el software que utilizáis, etc. ¿Sí? Ese es el primer tipo de errores. Y ese normalmente en una serie de técnicas, pues eso se puede solucionar. ¿Sí? Luego veremos algunas. La segunda son las interferencias. Las interferencias es la influencia perjudicial del, del entorno pues por ejemplo en momentos en que está descompensada la carga de trabajo problemas de salud o de forma física son cosas con las que no podemos solucionar por nosotros mismos necesitamos de otras personas ya sea que las personas que tenemos alrededor sean más organizadas negociar con ellos que nos ayuden etcétera hay momentos también de transición personal por ejemplo pues si te cambian de una territoria a la otra pues posiblemente al principio a lo mejor estás menos orientado a prioridades simplemente porque te han cambiado gran parte de tu entorno y de tus compañeros que tenías alrededor. Cuarto punto es las interrupciones, ¿eh? las, las interrupciones improductivas frecuentes, esto es lo que denominamos técnicamente los, los cronófagos, ¿eh? es decir, los, serían los, los bichitos que se comen el tiempo, ¿eh? bueno pues, pues con eso hay que, tener, hay que tener cuidado y hay que luchar contra ellos, detectarlos y luchar contra ellos. Cuando tenemos compañeros o jefes desorganizados. ¿eh? Si hay alguno por ahí de estos, que se aplique el cuento. Que evidentemente, cuando nuestro jefe no es organizado, eso nos genera a nosotros también una menor productividad. Cuando hay descoordinación con los compañeros, a veces que puede ser lógica, porque puede haber compañeros nuevos, pues algunos de vosotros estáis renovando, por ejemplo, la mitad de vuestro equipo. Lógicamente va a haber una descoordinación. Simplemente hay que ser consciente de ello y trabajar por el que no ocurra. Una organización defectuosa del trabajo del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son, son puntos clave de los que suele venir el hecho de que no nos estemos organizando productivamente. Y luego están las más difíciles. ¿eh? Las más difíciles son los prejuicios asociados a nuestras creencias. ¿eh? Y, esos, y no solamente en Prosegur, en todas las empresas del mundo, los prejuicios más perjudiciales, prejuicio perjudicial, ¿eh? el juego de palabras que pueda haber a la hora de manejar el tiempo, y que muchas veces son bastante más difíciles de manejar, simplemente porque va asociado a nuestras creencias, a nuestra educación, a las culturas de las empresas en las que hemos trabajado, son estos cinco. Primero, el perfeccionismo o el miedo a equivocarse, el miedo al error. Al miedo al error y quedar en evidencia, ¿no? Segundo, el individualismo o afán de destacar. Las personas que tienen imagen de sí mismo como que deben ser Superman, ¿no? El tercero es el miedo a la inactividad. Esto es un miedo muy habitual de nuestro tiempo. Con tanto cacharrito que nos rodea y tantas cosas que hay que hacer, a veces, si no trabajamos con prisa, tenemos la impresión de que no estemos trabajando bien. Sí, así de absurdo somos los humanos. Cuarto, la orientación al esfuerzo en vez de a la rentibilidad. Cuando pensamos, y ojo, esto los jefes tienen que tener cuidado, que el esfuerzo lo suple todo. Seguro que el esfuerzo es muy importante y que si no y que si la técnica y la inspiración no te pilla trabajando, no vas a conseguir los objetivos, pero es importante darse cuenta de que hay que organizarse bien, para que el esfuerzo realmente no termine con nuestras fuerzas y no hayamos obtenido resultados. Y el quinto es la dedicación excesiva a los demás, el afán por caer bien. En todas las empresas del mundo veréis, si os fijáis un poco, que, que estos son los cinco, las cinco principales amenazas psicológicas que podemos tener en las empresas para poder gestionarnos por prioridades y manejar bien el tiempo. Bueno, y ahora voy a seguir tirando de lista, ¿eh? a ver si de estos aspectos, errores, interferencias y prejuicios, a ver cuál creéis vosotros que os pueda estar amenazando en algún momento dado a vosotros o a alguien de vuestro equipo. ¿eh? Pues vamos a centrarnos brevemente en la parte de las, de las técnicas, de las, de las psicológicas, de las más difíciles. ¿eh? Bueno, estos son las, los prejuicios psicológicos de cara a utilizar el tiempo y las cinco cosas por las cuales debería ser sustituido. ¿no? Tenemos el, el ser perfecto, es decir, pensar que el, el la tendencia al, perfe al perfeccionismo y, y el exceso de, de miedo al error, el ser fuerte, el que se piensa que puede hacerlo todo por sí mismo, el apresúrate, el que está demasiado habituado a trabajar con prisa, el un esfuerzo más, que no es que sea, repito, no es que sea malo esforzarse, el problema es que a veces no estamos utilizando rentablemente nuestro tiempo y eso a veces lo paga el cliente. Y finalmente el ser agradable, el tener demasiado mm, interés en, en causar una, una sensación agradable a los demás eh, y eso puede ser peligroso también, ¿de acuerdo? ¿Con qué tiene que ser sustituido? Pues, pues si detectamos algo así en nosotros o en los demás, pues el tratar de que sean realistas, que a veces el perfeccionismo es algo que hay que graduar y hay que graduar en función de la importancia de la tarea, ser abierto al equipo y al, al jefe y a lo que te rodea, para no pensar que hay que ser fuerte, entre otras cosas porque si somos fuertes normalmente, en este sentido, eh, no somos buenos jugadores de equipo. En el apresúrate, sustituir por organizar tu tiempo bien, tentablemente, luego veremos cómo se suele hacer. Un esfuerzo más, pues bueno, sobre todo que todo lo que empecemos lo terminemos, aterrizar, aterrizar cosas. Y finalmente, el sea agradable por el que haya una, una, una armonía en la interdependencia, ¿sabes? Que, saber que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y negociar con los, con los demás. Bueno, pues esos serían los, los, eh, los aspectos más psicológicos. Luego están las interferencias, lo que depende fundamentalmente de nuestro entorno. ¿eh? Pues por ejemplo, compañeros o jefes desorganizados, marrones que nos caen, olvidos que tenemos que subsanar, entorno de trabajo poco propicio para cada tarea, ruidos, interrupciones, requerimientos urgentes de compañeros u otras áreas, mal funcionamiento de, de un recurso. Que puede ser, pues qué sé yo, desde el, desde el vehículo, al software, al, al móvil, al, al ordenador, lo que sea. ¿no? Y a veces también la burocracia. ¿eh? Todos esos son aspectos que por nosotros mismos no podemos acabar con ellos. Y lo tenemos que saber. Y muchas veces lo que nos requiere es ser capaces de negociar con el entorno para eh, negociar condiciones y plazos de las cosas que tenemos que, que cumplir. ¿eh? ¿Por qué? Porque... Si aquí metemos el, el, al cliente, eso ya no son interferencias, porque el, el cliente es un poco soberano y al cliente hay que darle una respuesta. ¿eh? Y, y lógicamente en determinados momentos podemos tener más capacidad de orientar al cliente para ser más productivos en la relación con ellos, pero no siempre. ¿eh? Eso es la parte que, nos, eh, que queda fuera de nuestra, de nuestra capacidad, de nuestro poder, porque al fin y al cabo es el, el centro del trabajo es el, el cliente. ¿no? Tened en cuenta lo que pongo abajo. ¿Eh? Que el, yo creo que el, el, el jefe, una de las obligaciones del jefe tiene mucho que ver con esta parte que, que veis aquí, ¿eh? que es el, el, las interferencias, ser capaces de ver si hay interferencias, que hay, si hay eh, lo que se llama niebla, confusión en el entorno de trabajo, porque muchas veces esto sí que depende de nosotros ¿eh? y tenemos que prever, tenemos que detectar que las personas estén trabajando en un entorno claro y definido y que se puedan organizar. No es que nosotros tengamos la capacidad de solucionar los problemas de todo el mundo, pero tenemos que saber detectar cuando surgen esas interferencias y tratar de atenuarlas. Como pone aquí, un, un exquisito uso del tiempo propio y del equipo define a los buenos jefes de equipo. Sabiendo, por supuesto, que no tenemos toda la, toda la capacidad. Bueno, y luego viene, lo, el, el, en teoría, el, el, la parte más fácil de, de manejar, que es cuando sabemos lo que tenemos que hacer y que técnicamente nos... Debe, suponiendo que no hay interferencias grandes ni tenemos prejuicios en el uso del tiempo Deberíamos ser capaces de poder establecer una serie de, de, de, de directrices para manejar nuestro tiempo Teniendo en cuenta las, las tres leyes de, de la programación de actividades Que, es así, que son así para todos, ¿eh? que es que las tareas siempre se alargan al interrumpirlas Es decir, el tiempo requiere, que requiere una tarea crece en proporción al número de veces que la hemos dejado y la hemos vuelto a empezar Segundo, que es lo que se denomina que es difícil aparcar camiones. Que cuando la tarea es muy compleja hay que dividirla en trozos, porque si no nos vamos a atascar. Y tercero, medir que entre la chapuza y el perfeccionismo hay un término medio, que hay, una, hay, un, hay muchísimos grises. Y de lo que se trata es que en función de la importancia de la tarea tratemos de ser más o menos perfeccionistas, pero no siempre eh, tengamos el mismo umbral de exigencia para distintas cosas. ¿no? Bueno, estas son las tres eh, eh, y hay una serie de recomendaciones para programar actividades, que esto yo creo que es bueno, que, que además se las transmitáis sobre todo a las personas que tengan menos periodismo trabajando, eh, tanto en, el, en vuestro sector como en general, sobre todo si son personas jóvenes que no han tenido trabajos, em, excesivos trabajos ¿no? o han trabajado en demasiadas empresas. Bueno, pues, fundamentalmente, minimizar interrupciones, permitir recesos para organizarse, buscar momentos adecuados para cada tarea. Ya sabéis que no todas las tareas se hacen igual de bien a la misma hora del día, ya sea por nuestro... porque cada uno a lo mejor unos... Eh, pues ya sea por la disposición del cliente, por, el, por la oportunidad que surja una u otra hora, porque nosotros seamos más productivos a una u otra hora. Introducir primero siempre lo importante en la agenda. No sea que metamos lo menos importante y luego no haya sitio para lo más importante. Hay que tener claro el sentido de la importancia. Cuando hay que delegar algo, planificar la delegación. Porque si no planificamos la delegación, y esto va por todo, se convierte en lo que se denomina técnicamente el marrón. ¿Eh? También se lo podéis decir a vuestros jefes, si surge la oportunidad. Agrupar pequeñas tareas en categorías similares. Por ejemplo, las tareas más rutinarias, las juntamos, las más creativas las juntamos a un determinado intervalo de tiempo Las que son de oficina o, de, o fuera Ciertas llamadas que tenemos que hacer Tratar de agruparlas ¿eh? con el, el objetivo de minimizar interrupciones Siempre y, sea, y cuando sea posible Dividir grandes tareas en otras más manejables, lo hemos comentado Utilizar direcciones de email distintas para asuntos personales y profesionales O si no, <coughs> establecer reglas en la bandeja de entrada de, de nuestro correo electrónico Elevar tu umbral de crisis, ¿eh? luego vamos a hablar un poquito de eso, pero tratar de no, llegar a, no entrar en crisis por cualquier cosa, y esto también se lo podéis inculcar a vuestro equipo. ¿no? Prever, cuando sea posible, prever las horas de llamada, ¿no? para que os dejen tranquilos a realizarlas. Reservar tiempos para imprevistos, que ya sabéis que surgen todos los días, así que no, no pongáis una... Una agenda demasiado llena porque no, no ya sabéis que no se va a cumplir y lo único que genera es frustración en vosotros o en las personas a las que les tenéis que retrasar las tareas. Hacer vuestra agenda es, es algo que funciona a muchas personas, hacer la, vuestra agenda accesible a otros, no olvidar las otras áreas de vuestra vida, cada uno las suyas, ¿eh? aquí no hay por qué impartir ningún tipo de doctrina, ¿eh? hay gente que le gusta jugar a la, a la Xbox ya hay otra gente que le gusta viajar, las dos cosas pueden ser importantes. Dejar un tiempo para organizar el espacio de trabajo y los recursos y preparar bien las reuniones. Y esto último, en vuestro caso ya sabéis que es crítico. ¿Eh? Bueno, estos son los consejos o las recomendaciones más habituales. Y, y luego, siempre que manejemos los tiempos, eh, acordaos de esta matriz que posiblemente muchos conocéis. ¿eh? Tratar de de incorporar el sentido de la importancia a vuestra planificación. Eh, cualquier tarea que hagamos pueden ser importantes o menos importantes, o pueden ser más urgentes o menos urgentes. Entonces, en función de eso nos salen cuatro, cuatro sectores diferentes. Las cosas que son urgentes y son importantes, hay que hacerlas ya dedicándoles el tiempo que sean necesarios. ¿Cuál es el problema? Que si siempre estábamos trabajando aquí, esta es la zona del bombero, voy a poner. Si siempre estamos trabajando aquí, que es la zona del bombero, pues nos va a generar un estrés terrible. ¿eh? Entonces lo que hay que tratar es que si surge algo hay que hacerlo y dedicándole el tiempo que sea necesario, pero hay que acordarse de que hay que prevenir en el futuro que surjan este tipo de incendios. Luego están las tareas que son urgentes pero no son tan importantes. Preguntarnos si las tenemos que hacer nosotros o no, pero si las tenemos que hacer... Porque si no se pueden convertir en estas o porque ya nos habían sido asignadas, tratar de, de, de saber que cuando las hagamos no tenemos que ser tan perfectos como cuando hacemos esto. ¿En el tiempo se puede delegar eso? La delegación no se puede improvisar, pero a lo mejor en el tiempo sí. Después están aquellas tareas que ni son importantes ni urgentes. vale Bueno, pues a lo mejor... Eh, se pueden delegar o se pueden omitir directamente y no hay que hacerlas. ¿eh? O hay que dejar a que se queden ahí a ver si realmente en algún momento son importantes. Y esta zona de aquí es la zona del planificado. Son las, zona, eh, son las tareas que son importantes y no son urgentes. Son las cosas que nos hemos podido agendar y planificar. Hay que tratar de estar aquí. Será, sería una utopía pensar que podemos trabajar a lo mejor aquí más del, del 70-75%. Sería, ojalá. Sería un mundo ideal, pero tratar de que la mayor parte de las cosas estén aquí, porque esta es una zona que está más cerca eh, o nos es más útil para conseguir nuestros objetivos y no nos genera estrés. Esta es la zona del estrés. ¿Eh? Esta es la zona del estrés, esta zona de abajo es la zona de lo que se denomina los pasatiempos, porque no son cosas realmente importantes, ¿vale? Y que, y evidentemente, pues en la medida de lo posible tratar de estar aquí y sobre todo, sea posible o no sea posible, pero sobre todo que tengamos la sensibilidad de diferenciar lo que es urgente de lo que no es urgente y lo que es importante de lo que no es importante. Eso es muy importante. Eh, que no nos acostumbremos a integrar eh, solamente a trabajar a corto porque si no seremos muy malos estableciendo tareas eh, y, y respetándolas aquí pensar que las prioridades tampoco pueden ser muchas, las prioridades normalmente están relacionadas con, bueno ahora lo veremos, evitar o disminuir o atenuar la zona del estrés, trabajar juntos en el equipo para evitar los cronófagos, los cronófagos son esas cosas, como os he dicho, que nos hacen perder el tiempo, que normalmente están en esta zona de aquí, ¿vale? Son interrupciones, son cosas que no son muy importantes para nosotros, suelen estar aquí, esta zona. Bueno, pues a veces si en el equipo nos organizamos bien, esos cronófagos disminuyen y todos salimos ganando. Y que muchas veces tenemos que estar preparados para negociar, igual que negociamos con los clientes, a veces hay que negociar de forma constructiva con nuestro jefe, con nuestros comerciales, con nuestros compañeros, para mejorar en, la, en esa parte de, de, de las interferencias que tenemos en el uso del tiempo en el, en el día a día, ¿de acuerdo? Lo importante que es fundamentalmente en la misión del puesto, la misión que da sentido al puesto del comercial, que la habéis transmitido a las personas nuevas del equipo, los objetivos, teniendo en cuenta que los objetivos muchas veces son dinámicos en función de la estrategia comercial de la compañía, de los objetivos individuales que a veces se transforman, pues a lo mejor los objetivos son muy cuantitativos y luego empiezan a ser objetivos de calidad, son dinámicos, y los retos de mejora. Los retos de mejora son esas cosas que metemos en el plan de acción de, de mejora del comercial, que evidentemente van a servir para conseguir, ponernos en situación de conseguir mejor los objetivos, pero son aspectos relacionados a, a sus capacidades. Y a veces también nos tenemos que dar cuenta que hay actividades clave vinculadas a ambos efectos, a aspectos. Lo que hay que saber es que las personas, o hay que estar seguro, que las personas dominan las actividades clave de su oficio, ¿no? como puedan ser, en vuestro caso, los acompañamientos. El análisis de resultados, graduar la complejidad de la oferta a lo que te ha solicitado el cliente. ¿eh? Uno de los fallos de los comerciales menos maduros es que todas las ofertas las hacen igual. Bueno, esto tiene que ver también con lo de ser más o menos perfeccionista en función del objetivo. Y finalmente, otro aspecto clave también eh, es la prospección que estamos empezando a revisar, eh, por cierto, en el, en, en el programa de, que estamos haciendo. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que os decía antes, el, el umbral de la crisis, el umbral del conflicto. ¿eh? El, esto es muy importante, o sea, no nos engañemos en el día a día, van a surgir conflictos. Hay un, hay un teórico de esto del, de la litera, del, del management, de la gestión de, de, de, la, de personas que se llama Gordon, que escribió un, un modelo de, de liderazgo que se llama Leadership eh, Effective Training, si lo buscáis en internet, y, y siento utilizar el inglés, pero es que lo vais a encontrar así, Leadership, de liderazgo, effective, de efectivo, training, que lo que dice es que el, para él, fundamentalmente, un buen líder es aquel que sabe detectar y gestionar conflictos. ¿eh? Y construyó un modelo que se llama Leadership Effective Training y que lo basa exclusivamente en eso. Es decir, si eres una persona que sabe establecer bien la misión de tu equipo, a nivel de equipo y a nivel personal, y sabe detectar, atenuar, prevenir y gestionar los conflictos, pues muy posiblemente vas a ser un jefe estupendo. Bueno, esto, esto evidentemente no deja de ser polémico y, y hay gente que está más de acuerdo, ¿no? Yo lo que tengo bien claro es que se, sin duda es una competencia importante. ¿eh? Bueno, pues no vamos a profundizar mucho en esto, pero sí que os quería poner un ejercicio. ¿eh? Una de las cosas que dice el modelo de Leadership Effective Training es que cuando llega un conflicto o está a punto de aparecer un conflicto, tenemos que diferenciar si, cuál de las cuatro cosas es. Tenemos que saber si es lo que, a lo que nos enfrentamos es que alguien está teniendo un problema, que no hay problema. ¿eh? En, se nos podríamos llegar a pensar que es un problema, pero no hay ningún problema. Que tengo yo un problema debido a alguien o bien que tenemos un problema de intereses. Es decir, en esta parte de aquí es que alguien tengo, tiene un problema, pero yo no. Y entonces en ese caso lo que tenemos es que ayudar. Aquí es que no entendemos que eso sea un problema, aquí es que yo tengo un problema debido a alguien, pero ese alguien posiblemente no ve que, que eso sea un problema para él, que es asunto nuestro, en ese caso lo que tenemos es que eh, canalizar, porque a lo mejor la persona, tenemos que canalizar, tenemos que hacérselo ver, tenemos que proponer, porque a lo mejor la persona no es ni siquiera consciente de que nos está ocasionando un problema, o finalmente... Los que son realmente verdaderos conflictos, que es que cada uno queremos resolver esa situación, ese, ahora sí, conflicto de una manera diferente. ¿eh? Y, y no es que tengamos que llegar a las manos, Dios nos libre, pero sí que hay que asumir que es un conflicto de intereses y que lo tenemos que solucionar de alguna manera. ¿vale? Y que sea de una manera eh, eh, constructiva, ya que soy jefe de equipo y lo que queréis que haya buen rollo y que. Tenéis que trabajar muchas horas con las mismas personas que sea constructiva. ¿no? Entonces, voy a poner un ejercicio. ¿Vale? Tenemos aquí cinco posibles problemas. Cinco posibles problemas, que son estos cinco que están, que están aquí. Un colaborador pide un permiso de paternidad en plena temporada alta. Un colaborador te dice que no encuentra apoyo para mejorar. Hay una discusión intensa en la reunión del equipo. ¿Un colaborador no te ha mandado a tiempo una información que necesitabas para una oferta? ¿O no parece que te den eh, respuestas de la territorial a algunos aspectos críticos para el equipo? Bueno, lo que quiero es que estos cinco aspectos los clasifiquéis. Y ya os digo una cosa, no los vais a clasificar igual. Cada uno a lo mejor pondréis una de estas cosas en un sitio y no en otra. Bueno, eh, no pasa nada. ¿Eh? pero sí que siempre hay que hacer un diagnóstico de, de estos posibles problemas para poderlos gestionar de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, os voy a dejar, os dejo un par de minutos para que relacionéis cada uno de estas cosas con el tipo de, el, el tipo de solución que le vamos a dar, el análisis y solución que le vamos a dar. Por ejemplo, alguien podría pensar, pues, qué sé yo, esto de... Eh, no parece que te den respuesta a la territorial a algunos aspectos críticos para el equipo. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un problema? Bueno, pues yo pensaba, esto es el típico problema de intereses, que yo quiero solucionarlo de una manera y la otra persona tiene, realmente eh, lo quiere solucionar de otra. Esa podría ser una, una posible solución. Lo que quiero es que ahora vosotros en un par de minutos asocie cada uno de estos potenciales problemas con el tipo de problema que es. Adelante, un par de minutos. Bueno, pues con esto habríamos terminado la presentación de hoy. Simplemente os, os quería dejar una nota sobre un aspecto importante eh, que es, vosotros manejáis mucho el tiempo a través de agenda. Bueno, eh, que sepáis también que es importante que leáis algo sobre la metodología Kanban. La metodología Kanban es simplemente una metodología que se aplica en los equipos para diferenciar muy bien semana a semana normalmente a través de una metodología que se llama Scrum, pero que, que permite otras... Eh, no necesariamente en la cual el equipo es conveniente que sepa cuáles son las tareas pendientes que son importantes, las cosas que se están, las cosas que están en, en curso y que cuáles han sido las tareas finalizadas con más o menos éxito. Aparte de la agenda, si utilizamos esa metodología... Eh, Kanban podemos ir resumiendo bastante bien a través de un panel o simplemente mencionándolo en las reuniones, bastante bien al equipo en qué punto nos, nos encontramos. Simplemente como eh, complementario a, a lo que solemos hacer, que es una es un manejo de, de, del, del tiempo y de las prioridades a través de la agenda y de las conversaciones personales que tenemos con, con las personas.